Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar un poquito más sobre Avon, sobre cómo poder sacarle mayor provecho eh, a estar inscrito en Avon y cómo es estar inscrito en Avon. Hay muchas preguntas que nos han hecho este, últimamente. Muchas gracias a todas las que han estado trabajando esta semana porque veo que han estado bastante activas. Hoy día vamos a hablar este, prácticamente de qué es estar inscrito en Avon, cómo es, es que se trabaja con Avon. Pueden, eh, vamos a comenzar diciendo que con Avon ustedes lo pueden desarrollar, eh, ser unas líderes en venta únicamente o pueden combinarlo eh, venta con inscripción de personas, eh, a muchas personas se les hace eh, un poco difícil eh, atreverse a hablar con otras personas para eh, tratar de invitarlas a formar sus propios equipos, entonces vamos a comenzar desde un principio, eh, usted que todavía no se inscribe, usted que todavía lo está pensando, entonces vamos a despejar un poquito esas dudas. Ser representante de Avon no únicamente se trata de ser vendedora. Para ser representante de Avon tiene usted que conocer un poquito de la historia acerca de los productos, acerca de las ganancias porque usted lo que quiere es generar un ingreso a, extra a su casa. Entonces lo que se va a hacer es eh, aprender un poquito más sobre la dinámica de trabajo. Bueno, número uno, quiero que sepan que con Avon se van a ganar el 40% nivel de ganancia en lo que son cremas, perfumes, desodorante, maquillaje, todo lo que tiene que ver eh, con, con su catálogo. Todo lo que ustedes están viendo acá en este catálogo, todo es con el 40% de ganancia para toda nueva representante, quiere decir que durante siete primeras campañas van a ustedes poder gozar del 40% como les digo de ganancia, eso significa 40 dólares por cada 100 que se vendan, ahora bien, cuando ustedes se inscriben, lo primero que van ustedes a recibir es un kit que, con, que, que, que está formado por Cuatro productos que vienen gratis para ustedes, 30 catálogos que incluye catálogos para tres diferentes pedidos. Eh, por un ejemplo, ahorita estamos trabajando la campaña número 15. Posiblemente ustedes van a recibir libros de la campaña 16, 17 y 18. Significa que por más o menos eh, un mes o un mes y medio no van a tener que comprar libros porque van a estar con suficiente catálogo para trabajar. Usted que es nueva. Ahora bien. En su, en su cajita de nombramiento viene un folder negro. Eh, la mayoría de personas eh, no revisa eh, muy bien la papelería y comienza a vender antes de revisar lo que son eh, los documentos que vienen. Entonces, quiero que sepan que en este folder vienen incluida información muy importante para todas ustedes, como por ejemplo el programa de Kickstarter que es para la representante nueva y esto se lo voy a explicar de una manera breve porque eh, si usted ya sabe que usted se inscribió para vender pero tiene que saber cómo ganar entonces el programa Kickstarter está formado con el desarrollo de siete primeras campañas o siete primeros pedidos le llamamos campaña al número de el libro con el que trabajamos y ustedes lo pueden identificar en esta parte de acá que dice campaña número 14 significa que Estamos trabajando ese libro, ¿verdad? Entonces, eh, cuando usted está haciendo su, su primera orden, tome en cuenta leer este documento porque usted tiene que saber cuánto va a vender para ganar el 40%. En una orden eh, de, de, de 150 dólares, usted está ganando 60 dólares. Entonces, por esa razón, tiene que conocer cuánto hay que vender para mantener el 40%. Bueno, como representante hay dos opciones para estar inscritas, una para uso propio y dos para ser representante para vender y producir ganancias. La diferencia va a estar en esto. La persona que se inscriba para uso propio no tiene obligación de estar haciendo eh, órdenes cada campaña. La persona que se inscriba para generar un ingreso sí tiene obligación de establecer un horario de venta, un horario de órdenes para poder generar ese ingreso que se necesita, ¿verdad? Entonces, en este papelito, así como lo ven, están detalladas las siete primeras campañas que usted tiene que desarrollar como les digo si es generar un ingreso que se quiere hay que poner mucha atención a los documentos que vienen ahora ahí dice que la primera orden puede ser de cualquier tamaño entonces si usted quiere hacerla de 50 se gana el 40% entonces el 40% de 50 dólares son 20 dólares de descuento en una orden de 50 si la orden la hacen de 100 el 40% serían 40 fuera de los 100 dólares pero eso es afuera de lo que es el taxi y el envío si compra 100 dólares enteros usted está haciendo un descuento de 40 dólares y paga 60 que es el costo del producto me le va a sumar 6 de tax y me le va a sumar 9 de envío entonces usted tiene que tener listo pues la cantidad prácticamente de 60 serían 66 más 9 serían 76 dólares en una orden de 100 para que usted tenga más o menos unos números aproximados para hacer su primera orden ahora si usted si usted va a vender es muy importante que siga el orden de los pedidos la primera orden 150 la segunda 200 la tercera 250 y así vamos aumentando de 50 en 50 para que de esta manera ustedes conserven el 40% en todo durante esas primeras siete campañas mucho ojo para toda la que se inscribió la semana pasada la que se inscribió esta semana porque eh, el ser vendedora hay que saber sumar, restar, dividir para que ustedes vean sus ganancias. Ahora bien, cuando ustedes están en el desarrollo de estas siete campañas, si ustedes quieren invitar a otras personas a que formen parte de su equipo, lo pueden hacer. Ustedes van a ganar 50 dólares por cada señora. Entonces, si son tres, son 150 los que van a ganar. Si son cinco personas, ustedes van a ganar 250 por traer a esas personas a su equipo. Ahora, este es el programa Kickstarter. Por eso les digo, usted que se inscribió la semana pasada esta semana por favor y ya recibió su, su, su kit por favor lea este documento porque aquí este es el desarrollo de cuánto usted va a estar ganando o cuánto va a ganar en los primeros 90 días que usted tiene para comprobar si este negocio es para usted o no lo es para usted muchas personas dejan el negocio antes de comenzarlo porque no lo entienden entonces y uno de los factores porque no se entiende un negocio es porque no nos tomamos el tiempo de de aprender cómo funciona realmente entonces ahora aparte de este papel en el folder ustedes van a recibir este otro donde aquí les dice eh, cuánto es el porcentaje de ganancia verdad basado en una orden de cualquier tamaño este eh, sin ser vendedora para que más o menos tengamos una idea porque la que se inscribe para uso propio este ya sabe de que este pues va a ser poco el descuento o va a ser este eh, si en caso se, eh, quiere hacer ella a su manera el negocio pues entonces tiene que entender también cómo va a ganar porque acá esto es para una representante ya establecida que ya pasó lo que son las primeras siete campañas entonces estos documentos como les digo vienen en el folder negro allí en su kit de nombramiento también van a encontrar eh, muchos folletines como este, verdad donde ustedes los van a poder utilizar para eh, prospectar su negocio también, verdad, si lo pidió en inglés, mucho ojo con, con la manera en que llena su formulario en línea, porque si usted lo llena en inglés, su material va a llegar en inglés, si usted lo llena en español, lo cambia al español, el material le va a llegar en español, entonces, también ustedes van a recibir los libros del DEMO, a todas ustedes que todavía no se animan a todas las que ya se animaron a todas las que están aprendiendo por favor sean curiosas este lean sus documentos estos libros del demo son libros privados para la representante únicamente entonces en estos libros la que se inscribió para uso propio va a poder comprar de ellos siempre y cuando el mínimo sea 50 dólares si no compra 50 dólares no le van a respetar el precio de estos libros ahora pero eso es si se inscribieron para uso propio, ¿ok? Si se inscribieron para negocio, entonces tómele mucha ventaja a los catálogos regulares, a los demos, a las que son nuevas, por favor, no, vean lo que viene. Pero no me compren de aquí, porque realmente aparte de estos precios ya no hay más descuento. Les conviene comprar de su libro regular porque... Todo tiene el 40% garantizado. Zapatos, relojes, carteras, ropa interior, accesorio de cocina. Imagínense, algo que valga $20, dólares usted paga $12. Eh, algo que valga $10, dólares usted paga $6. Entonces, por esa razón, no me utilice el demo si es nueva. Si, a, si, solamente ocúpelo si lo está haciendo para uso propio, si lo está haciendo por ahorro. Entonces, utilice el demo. Entonces, mientras tanto, por favor, ocupemos los libros regulares... Para sacarle ventaja. Imagínense que a usted le guste un par de zapatos del catálogo regular. Sáquele el 40% a $24.99 y verá la diferencia. Prácticamente son centavos menos que, que el mismo libro del demo. Ok, entonces, ahora, mucha representante que se ha inscrito también tiene la pregunta de cuáles son los beneficios que tiene como representante. Número uno, devolución del producto si no le gusta. Si no le queda, si no le gusta el aroma, si le causó alergia, si, si definitivamente no encontró la clientela para entregar su producto y no, lo, y no pudo venderlo, entonces ustedes lo pueden devolver gratis una vez al mes, siempre y cuando se, se, usted se imprima lo que son eh, el sticker de devolución. Si no tiene una impresora, puede ir a un stepple. Si no tiene usted eh, un stepple cerca, usted puede ir eh, a una librería. Lo importante es que usted le dé la seriedad al negocio para que usted pueda tener eh, eh, no se me frustre cuando no pueda devolver verdad ahora cuando usted eh, digamos que pidió algo y no le salió en su caja no se enoje no se estrese tampoco llame enojada a su líder tampoco nos llame enojada a nosotros hay dos maneras bien fáciles de arreglar todo esto Simplemente se llama a la compañía entre lunes y viernes únicamente al 513. 551 mil y entonces se pide hablar con un especialista de servicio al cliente. A ese especialista tengan muy en mente las palabras que van a utilizar. No se vayan a poner a pelear con el representante, no lo regañen porque él no tiene la culpa. No me le digan este de que ustedes eh, están molestas porque esto y esto y esto y esto. No, ustedes cuando vayan a hacer un reclamo, el reclamo tiene que ser basado al negocio donde usted le, le está diciendo necesito un reemplazo de un producto cobrado y no enviado eso significa que está cobrado en su factura pero no le apareció en su caja ahora necesito un crédito por un producto que me salió quebrado eso es un crédito crédito significa que le hacen el descuento del producto que se calió, salió quebrado verdad no vaya a botar el recipiente usted lo que tiene que hacer es téngalo ahí porque si en caso se lo piden usted lo manda como les digo en la devolución es gratuita pero para ser legales con la compañía también usted tiene que devolver dañado o quebrado o cualquier cosa que no le guste lo tiene que devolver para hacer constar el crédito que está pidiendo Ahora otra cosa que tiene que saber como representantes que tiene eh, es otro beneficio su propia tienda en línea la propia tienda en línea es como cuando usted entra a comprar en amazon o entra a comprar en ebay bueno aquí es su tienda online donde la persona entra compra Avon le manda el producto y Avon le paga a usted entonces ese es otro, otro beneficio que la compañía ofrece para estar inscrito ahora usted me va a preguntar a mí y cómo me pagan, ok entonces lo que hace la compañía es que el, el estimado de la ganancia basado en el tamaño de la orden se lo aplican a su balance de cuenta con Avon. si no le debe a la compañía ese balance está a favor de ustedes si le debe a la compañía, la compañía se lo aplica siempre a su cuenta, pero se lo descuenta de cualquier deuda que usted tenga con la compañía. Esa es otra manera de que usted conozca su negocio Avon, porque usted nunca pierde, siempre y cuando usted se tome el tiempo de aprender y para que usted eh, no se frustre. Muchas personas se salen de Avon porque no entienden cómo se trabaja y la obligación bien en este caso es decirle cómo trabajamos para que usted comprenda y si en caso se ha alejado que dejó de vender no se preocupe, usted puede retomar su negocio de Avon en cualquier momento, recuerden que ustedes duran activas por prácticamente un año ¿verdad? Eh, para que ustedes no, no tengan que pagar nuevamente esa inscripción ahora, si la última campaña de ustedes, si se inscribieron pero nunca se activaron y este, se inscribieron hace un mes si ustedes crearon su clave de acceso van a estar en el sistema todavía. Si ustedes no se registraron y crearon la clave de acceso, pueda que, la, que la, eh, eh, este, los datos duren prácticamente ocho campañas y luego desaparecen. Entonces, evítese eh, perder su membresía, trate de activarse, o si en caso no, no, no, no, no, no es la situación que se les presenta, pero tómele provecho a lo que están haciendo, ¿verdad? Otro de los beneficios que ustedes van a tener al estar inscritas es, que no importa si son vendedoras o no ustedes van a poder inscribir personas hay muchas me hicieron esa pregunta donde dice y yo puedo inscribir personas aunque no venda la respuesta es sí, siempre y cuando ustedes estén activas haciendo el mínimo de orden este para que la, ustedes no pierdan la persona que están trayendo pero si ustedes no están activas eh, por durante cuatro o cinco campañas esa persona va a pasar a su líder este y ustedes la van a perder así que mucho ojo con eso si sí pueden inscribir personas pero tienen que estar activas para que no pierdan el trabajo que están haciendo les recuerdo que van a ganar 50 dólares por cada chica que traigan para ustedes mismas también eh, es bien importante que ustedes sepan de que con Avon ustedes van a tener su propio código de referencia Ok, su código de referencia les va a servir para inscribir personas si ustedes no lo usan cuando inscriben a alguien entonces eh, no sabemos debajo de quién va a quedar no sabemos si va a tener un líder no sabemos nada así que por favor practiquen si no saben cuál es su código de referencia llamen este si no me encuentran si no encuentran su líder este siempre es bueno tener documentado ustedes saben que cuando se inscriben se les deja un folder con la información que ustedes necesitan para que continúen desarrollando su negocio de Avon, ¿verdad? Entonces, ahora, teléfonos donde pueden llamar, ustedes saben que es el, vuelvo y les digo, el 513-551-4000 y ustedes pueden eh, llamar solamente de lunes a viernes porque el sábado y domingo no trabaja. Si reciben los pedidos durante el fin de semana, por favor, eh, traten de llamar el lunes, porque, eh, los, los, como les digo, el fin de semana no, no, no trabaja. Así que, como les digo, hay muchos beneficios que ustedes pueden tomarle ventaja con Avon. Estamos preparando la campaña número eh, 15 por ahorita. Los demos que le pueden ustedes tomar ventaja, ya saben que son estos dos verdad entonces eh, lo que estamos promoviendo fuertemente a todas ustedes que por mucho tiempo estuvieron eh, pidiendo productos de niño ya están, ya la otra semana pueden comenzar a utilizar el libro del demo donde ustedes van a poder encontrar una variedad de productos para niños como espumas de baño, champú en uno van a poder encontrar eh, lo que son eh, este jabón en gel no sé si ustedes conocen lo que los niños le llaman slime que este es como algo ligoso es un jabón no es para jugar así que tómenle mucha ventaja y es la, la, la, lo más nuevo que tenemos aquí con Avon verdad entonces como les digo aparte de los beneficios que ustedes van a tener eh, siendo representantes es eso que van a poder comprar por adelantado los productos que van a salir dos y tres campañas más adelante entonces eh, tomen la ventaja a las cajas A que vienen al final porque ustedes que son nuevas me, eh, algo que cueste 10 dólares en el libro a ustedes les cuesta 6 dólares estas cajas A las pueden ocupar para premio de, de, de algún eh, un, algún avance de alguna representante, la pueden utilizar para venderla, la pueden utilizar incluso para hacer demostraciones, ¿verdad? este eh, En lugares donde ustedes este, hagan su promoción. Entonces, el otro demo que pueden ocupar va a ser este, ¿verdad? Porque también estamos ya adelantándonos a, lo, a la campaña que sigue, ¿verdad? este Que sería la campaña eh, número 15. Muy importante que le tomen ventaja a la campaña número 15, porque este, vienen muchas liquidaciones, ¿verdad? Como representantes les digo, vale la pena estar inscrito, vale la pena este, sacarle provecho a su cuenta para uso propio o para venta, porque es el 40%, usted que tiene niñas, eh, señoritas, eh, viene este juego de camisetas, entonces el precio de estas camisetas es de 16.99 ahorita que están en liquidación menos el 40% vienen siendo casi como 9 10 dólares por ahí usted se está ahorrando muchísimo, cuatro camisas por ese precio imagínense como representante, venda o no venda son los mismos beneficios así que la que no se ha activado ahorita tómale provecho porque este es un 40% que están ustedes o ahorrándoselo o ganándoselo pero como les digo cuando ustedes reciban los kits de nombramiento así como les he enseñado lo que trae los documentos que trae por favor tómele mucha ventaja especialmente a estos así que como les digo casi nadie los revisa pero aquí es donde está el dinero en este tipo de documentos porque aquí le dice exactamente cuánto va a ser la ganancia basada en lo que es el tamaño de la orden, verdad, le dice eh, cuánto es el tamaño requerido para continuar este, ganando su 40%, porque la finalidad de este programa para las nuevas es que usted gane, que usted recomiende pero que usted crezca, entonces por esa razón yo les digo to, hagan sus números, si ustedes necesitan cierta cantidad para cierto tiempo, pensemos, yo conozco personas yo puedo conocer personas, ellas tienen más personas que conocen, se van ellas reproduciendo, se van ellas haciendo más grande, usted va haciendo más grande su grupo, ellas van ganando, usted también iba creciendo, entonces recuerden, 50 dólares por cada persona. 500 dólares al calificarse en su primer nivel de ventas de mil dólares, eh, si, si, si siguen avanzando, el dinero va creciendo, entonces los pagos de comisiones son quincenales y ese es otro de los beneficios que tenemos con la compañía, este tenemos muchísimo de lo que usted puede aprender, ayudamos a fundaciones que, que a, ayudan a la mujer por ejemplo, la fundación contra el cáncer, los, el, todo tipo de cáncer, estamos asociados con ellos estamos, eh, todo pro mujer, entonces ustedes eh, pueden tomarle mucha ventaja porque si es, si es sobreviviente de cáncer, si usted este, tiene un familiar que eh, en este momento está pasando por esa situación es un momento para que usted vea que el negocio que se está haciendo no es solamente por vender sino porque apoyamos a todo ese tipo de personas que tienen, que son un testimonio prácticamente, hay muchas personas que tienen cáncer, venden Avon y apoyan a otras mujeres, eh, hay productos rosados en Avon que son para colectar dinero y donarlos a esas organizaciones, también eh, eh, apoyamos eh, la organización contra el abuso a la mujer, así que como ustedes saben, todas las compañías tienen organizaciones a las que apoyan, pero Avon es 100% pro mujer, entonces como les digo, muy importante para todas ustedes, que si no conocen, realmente qué es lo que lo, cómo se gana con Avon todo viene por escrito como les acabo de enseñar los documentos la mayoría de personas que, eh, que nos encontramos y, y están frustradas porque no les funcionó solo son dos factores bien importantes una no se tomó el tiempo de leer los documentos que vienen en su kit de nombramiento y dos, no permitió o no buscó el momento para que se les explicaran entonces eh, solo esas dos opciones yo le puedo decir porque realmente no depende de la persona que las inscriba sino que depende personalmente del de deseo de aprender y de crecer así que cuando ustedes eh, reciban su primera orden si ya la recibieron antes de agarrar pánico por favor saquen todos los productos, pónganlos en una mesa agarren la lista del pedido que ustedes armaron, verdad, que ustedes organizaron y vayan chequeando, esto vino, esto no vino si no entienden la factura, pongan aparte los productos y guíense por la foto que está en el libro pero nunca juzguen el pedido este, porque a veces eh, cuando usted está sacando los, los códigos de las páginas dobladas que tienen los catálogos no, eso no es orden, eso es un desastre porque cuando ustedes eh, están revisando más de alguna página se quedó pegada y tal vez pensó que pidió el producto y no lo pidió entonces por esa razón se les recomienda a todas ustedes hacer en un cuaderno no importa cómo lo escriba pero escriba cartera blanca 1299 zapatos negros 1299 a modo de que ustedes identifiquen qué color qué producto es el que han pedido, porque eh, en el caso, por ejemplo, ayer eh, me dice una señora que este, hizo su orden y eh, no le llegó un producto, entonces eh, resulta que ese producto ni estaba incluido en la lista, ni tampoco estaba, o sea, no, no, no había habido, no, no hay historia de ese producto que haya sido ordenado. Pero ella estaba segura que lo había pedido y llamamos entre las dos a servicio al cliente. Y bueno, la señora enojada, frustrada, nos gritaba, nos decía, pero ella, según ella lo pidió, pero en la historia de la factura nunca apareció. Así que por eso les digo, muchachas, como personas nuevas, como representantes nuevas, no se frustren. Si no se pidió un producto, pues no, eh, lo volvemos a reordenar, ¿verdad?, pero siempre tómense ustedes el tiempo de aprender. Ya saben, si no les llegó, se llama para pedir un crédito o reemplazo. Si les salió quebrado, entonces es un reemplazo. Si, no, si usted lo va a devolver, eso es un crédito porque usted está devolviendo el producto, ¿verdad? Entonces, como les digo, eh, hay muchas maneras de ganar, pero aquí la magia está en saber este, eh, jugar con las palabras. Eh, no se enojen con los representantes de servicio al cliente, porque ellos están ahí para procesar según lo que les haga falta o lo que haya que reemplazar. Pero hay muchas veces que eh, es, es bien triste ver la, re, la reacción de la representante, eh, que es injusta muchas veces porque se les acusa a la compañía. Nos dijeron, nos llamaron, este, nos dijeron incompetentes. <risa> Tanto al representante de servicio al cliente como a mí nos dijeron, este... Um, eh, que nosotros tenemos que tener un mejor servicio, pero la verdad no había sido culpa ni del representante ni mía, es simplemente que, no, que ella no ordenó el producto, pero ella juraba que lo había ordenado, y nosotros estamos aquí solamente para, para ayudarle, para atenderle, pero realmente pues es triste muchas veces que no haya ese tipo de, de, de respeto, pues para, también para servirse al cliente, ¿verdad? Así que este muchachas, eh, esto es negocio, se trata de que todas crezcan, son ejemplos reales, entonces, eh, todas aprendemos, este, a las que están comenzando a hacer sus equipos, ármense de paciencia, ok, este, eh, ténganse ustedes mismas paciencia, porque nos vamos a encontrar todo tipo de personas, unas con, que son pacientes, otras no, pero este, es bien importante uno mantener la calma, porque forman parte de nuestro equipo y pues ustedes saben, si ellas están contentas se van a quedar, si ellas están molestas y frustradas se van a ir y si se van pues es doble pérdida para nosotros porque se perdió el esfuerzo, se perdió el entrenamiento, se perdió el tiempo, entonces la pérdida para unas es más grande, así que armémonos de paciencia para todas las nuevas representantes, pero realmente eh, este es un trabajo que ustedes van a disfrutar en la medida que lean todo. La factura no la entienden, busquémosle solución. Pero nunca es bueno este, eh, los extremos, ¿verdad? Como les digo, eh, para mí es bien importante compartir esto con ustedes porque son nuevas y otras están por venir, ¿verdad? Así que es, muy, es bien importante ser uno real, transparente con lo que sucede. Así que, muchachas, este, tómele mucha ventaja a los demos. El producto que va a ser bien vendido va a ser eh, este, verdad que es para niños eh, se los recomiendo cuando lo vean si lo ven en el demo pídanlo pidan dos o tres y tenganlo porque es lo que más van a vender ahora en, el, en, en esta época porque el la línea de, de para niños va a crecer no se va no se va a limitar a cuatro o cinco productos va a seguir creciendo entonces eh, tenemos que ofrecerlo mucho, tenemos que conocerlo, tenemos que probarlo ustedes que tienen niños, eh, por favor pruébenlo eh, lo, el humectante para niños, yo se los recomiendo también, verdad tómenle mucha ventaja, realmente este el producto está buenísimo ustedes como vendedoras, eh, identifiquen en qué áreas son buenas, si en la joyería, si en la perfumería si en la, el área de los niños o pues, si en la moda eh, aunque vendamos todo el catálogo siempre somos fuertes en alguna cosa en mi caso yo soy fuerte en la perfumería en el caso suyo puede que usted sea fuerte en la joyería entonces también hay vendedoras que compran por mayor para salir a vender ahora mucho ojo con cuando lo hacen así porque eh, para que usted mantenga el 40% ahorita que es nueva no importa las cantidades que compre 150 200 250 pero después que termine las siete primeras campañas, tómele ventaja a las compras de 500 dólares, porque como una compra de 500 dólares, usted tiene garantizado el 40% y tiene garantizado llegar al Club del Presidente en un año. Significa que después de que usted llegue al Club del Presidente, todo le va a salir al 50% cuando usted haga ventas de 1,575. Entonces, imagínese, la mitad de 1,575 cuánto es con pues más o menos como 770 y algo más o menos más taxi envío viene a pagar casi los 880 le quedaron 775 libres en una orden así ese es el ingreso que usted estaría trayendo quincenal a su casa basado en ventas pero llegando al club del presidente entonces eh, como les digo al principio es bien importante aprender eh, todo sobre Avon, aprovechenlo para que usted le tome la mayor ventaja de hacer crecer, crecer sus, sus ingresos, sus ganancias, eh, usted puede devolver, usted puede reemplazar, usted puede ajustar cuando la primera orden es un error, se puede ajustar pero solamente siendo la primera vez, eh, también mucho cuidado cuando si tienen crédito eh, se pasan el tiempo para pagar porque son 10 dólares por pago tarde, entonces cada quincena que ustedes se tarden en pagar son 10 dólares. Entonces, eso es a las que tienen crédito. Este, pero las que pagan por adelantado no tienen de qué preocuparse porque nunca van a tener un saldo vencido, verdad? Es bien importante estar eh, avisado para que ustedes no se sorprendan. Ahora también este, les quiero decir que eh, está este programa de desarrollo. Eh, que ustedes hagan sus propios equipos, yo les recomiendo que ahorita lo, lo hagan, en, en nuestro grupo ustedes saben que hay dos o tres personas trabajando en los bonos dobles, que todavía entraron a tiempo de eso, eh, traten de aprovecharlo porque este, son $7,500 dólares los que se van a ganar, y ese es otro de los beneficios de la compañía, porque este, no siempre hay bonos dobles, pero cuando los hay, eh, las, son las nuevas las que van a aprovecharlo son la, la compañía ahorita está invirtiendo en la persona nueva para uno para que gane dos para que se quede y tres para que nos recomiende con otras personas si usted gana eh, usted puede referir la compañía, si usted no gana, pues es igual, uno no, no, no puede referir la compañía porque está frustrado. Pero cuando esté frustrado, eh, sea, sea honesto y, y vea por qué, este, trate la manera usted del por qué ha parado, del por qué no le ha funcionado. Y yo les aseguro que la razón más importante del por qué no funcionan las cosas es porque eh, no leemos los documentos, verdad, no leemos las reglas, no leemos los requisitos para mantenerlo y eso es lo que hace la diferencia, así que muchachas, yo les agradezco este que, que vean el video más adelante si no lo pueden ver ahorita, a las que me acompañaron, muchísimas gracias eh, solamente les quería compartir eso, que, que sobre los beneficios que tiene la compañía y sobre todo de que ustedes, aunque no sean nuevas, este, todavía pueden eh, calificar para muchos bonos. Y para las que todavía no se inscriben, quiero que sepa que puede hacer Avon para uso propio o para ser vendedora. Entonces, si es para uso propio, no hay obligación de que esté haciendo pedidos cada quincena. Si es para vendedora, sí es una obligación, pero personal. Así que eh, los dejo con eso, espero de que les haya gustado la información, eh, Vamos, le quiero felicitar a todas las que han inscrito personas esta semana, mañana cerramos a las 11 de la mañana y veremos cómo quedaron los resultados de esta semana gracias a todas las que han estado este, activas esta semana eh, promoviendo de cualquier manera su negocio, eh, trabajemos la lista de 50 nombres, eh, se los recomiendo porque eh, va a llegar un momento en que sí le vamos a tener que tomar mucha ventaja incluso como representante establecida hay veces que no nos acordamos de la lista que tenemos en el negocio y es bueno visitar nuevamente eh, la lista de los 50 nombres porque de ahí puede salir una nueva representante así que eh, empiécense a postear empiecen a promover usen whatsapp, messenger, eh, mensajes regulares, llamen, pero la cuestión es estar activa eh, todos los días, una actividad diferente va a ser la diferencia, así que muchachas, eh, gracias por su tiempo, buena suerte a todas con el negocio, a la que todavía no se anima, pues anímese porque es un buen tiempo de hacerlo, eh, es para ganar 40 dólares fuera de cada 100 que se venda, así que eh, felicidades a todas las amigas también que siempre se unen a, a los videos, y pues éxitos para todas así que muchísimas gracias y pasen buenas tardes